Difícil, sin duda, va a ser esta noche la de Nochevieja para más de una decena de familias de Molina de Aragón, porque allí nos cuenta nuestro compañero Óscar Gil que se han quedado prácticamente sin electrodomésticos por una subida de la luz malas noticias en esta noche vieja para más de una decena de vecinos de Molina de Aragón. Según nos informa nuestro compañero Óscar Gil, cinco bloques de pisos en el Paseo de los Adarves se han visto afectados por una gran oscilación eléctrica continuada en la madrugada de ayer día 30 de diciembre. La sorpresa de los vecinos de este bloque de viviendas ha sido mayúscula cuando al conectarse a la red se han dado cuenta de que todos los aparatos eléctricos que tenían conectados han sufrido la rotura parcial o total ...de sus circuitos electrónicos... ...vamos, que no funcionan... ...es decir, que hoy en Nochevieja... ...estos vecinos no tienen calefacción... ...pero es que además se han roto las neveras... ...las televisiones, las placas de cocina... ...los ordenadores y demás... ...así que imagínense la situación... ...los seis negocios que están situados... ...en Los Bajos también han sufrido daños... ...el más afectado ha sido la pastelería... ...una de las más conocidas de la localidad... ...que se encontraba inmersa en sin duda... ...uno de los momentos de más trabajo... Con la elaboración de los roscones de Reyes. Un perito ha tomado buena nota de la incidencia y de las correspondientes reclamaciones de estos vecinos. Eso sí, lo que no podrán solucionar futuras indemnizaciones es el cambio de planes obligado para la cena del último día del año, que van a tener que hacer estas personas que sin duda no van a entrar con muy buen pie precisamente en el año 2020.